Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast Radar BCN. Un programa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, y que llega a ustedes gracias al equipo de Comunicaciones y Multimedia. Este programa en especial estará dedicado a libros. En esta oportunidad queremos conversar sobre libros y en particular sobre eh, un libro que ha publicado en la Biblioteca del Congreso, Mujeres en Tiempo de Esperanza, Crisis y Pandemia. Ese es el título. Bueno, es un título que nos encuentra eh, en un país pleno proceso constitucional, por lo tanto es un tema que eh, cruza el debate. De, y lo va a hacer durante todos estos meses de debate constituyente. Pero es un tema también anterior, es un tema que no solamente parte con, con este proceso, sino que tiene muchos años, muchos años de reflexión, muchos años de, de discusión política en el Parlamento y en muchas instancias, porque es un tema que ha venido ganando presencia y es, es fundamental poder conversar sobre estos temas, el rol de las mujeres. ...para una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva, es imprescindible. Por eso, en esta oportunidad, quiero conversar con María Teresa Corvera... ...ella es jefa de la Unidad de Extensión y Publicaciones del Departamento de Estudios... ...y ella eh, inició esta, este proyecto, partió trabajando en esta iniciativa... Y eh, queremos conversar también con Blanca Borges. Ella es eh, también una investigadora del Departamento de Estudios, es abogada. Y ella asumió el desafío de desarrollar este proyecto y concluirlo en la publicación que estamos comentando hoy en día. Así que muchas gracias, muy bienvenida María Teresa, muy bienvenida Blanca. Me gustaría partir un poco en contexto con eh, María Teresa. ¿Puedes contarnos un poco? los desafíos editoriales que ha abordado esta unidad que tú diriges eh, y, y en particular luego este libro, cómo nace esta iniciativa, de quién proviene la idea original y bueno y qué desafíos ha implicado poner en, en movimiento esta, toda esta reflexión que se ha materializado en este libro. María Teresa. Hola David, hola Blanqui. Tú hablas de desafíos de editoriales, yo diría que el rol del editor es tremendamente desafiante, es un constante desafío en el sentido de que eh, hay que saber leer lo que quiere el solicitante y luego traducir eso en, en un proyecto y finalmente llevarlo a, a la realidad. Ese, ese es el gran desafío, ¿no? Eh, Específicamente en este caso, en el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca, ya hay una larga tradición de preparar anualmente una publicación de algún tema de relevancia nacional a solicitud del presidente o la presidenta del Senado. Y el año pasado, cuando asumió la senadora Adriana Muñoz, el país estaba viviendo un momento tremendamente especial, tremendamente especial, en el sentido que veníamos saliendo de, de manifestaciones masivas de, de octubre del 19 donde las mujeres sin duda jugaron un rol protagónico, manifestando sus aspiraciones y sus necesidad de ser protagonistas y de dejar de estar en este rol como de ciudadanos de segunda clase. Y al mismo tiempo, eh, eh, el, el 8 de marzo de ese mismo año, del año pasado, eh, hubo una, una manifestación multitudinaria a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto?, para el Día eh, Internacional de la Mujer. Ahora, junto a este, a este movimiento, a esta efervescencia, eh, se estaba incubando una pandemia, una pandemia, bueno, que estamos viviendo todavía, ¿no? Pero que, eh, sumado al anterior, eh, permitió de alguna manera... Eh, visibilizar en forma mucho más profunda la, la, la, la, la situación de desigualdad y de baja corresponsabilidad que vivían las mujeres. ¿ya? Entonces, en todo este contexto, la, la presidenta del Senado eh, convocó a una mesa de género COVID-19, buscando un espacio, digamos, de participación, de incidencia política para elaborar una agenda eh, con medidas concretas para intervenir en la crisis ahí participaron, no sé, decenas de organizaciones e instituciones, y bueno, y terminó en un listado de, de, de, de prioridades, un listado de urgencias. Eh, pero al mismo tiempo, eh, eso puso una evidencia de que eh, las inquietudes iban mucho más allá de la, cosa, de la cosa de urgencia inmediata. Aparecieron los temas de violencia de género, del, de la mujer en el trabajo de la salud social y reproductiva, etcétera, varias, varias de estas cosas. Entonces, en ese contexto, eh, la presidenta del Senado, la senadora Muñoz, convocó a un grupo de mujeres que le ayudaran a, a pensar un poco, quizás, eh, cómo canalizar esta experiencia estas reflexiones, eh, y con una propuesta de un horizonte un poco más, un poco más largo que la urgencia inmediata. Ahí se, eh, se armó un grupo de mujeres muy interesante, muy, muy dinámico, muy creativo, eh, y surgió la necesidad de hacer una, una, una publicación con, esta, con todo esto. ¿no? Ahora, era una publicación muy especial, porque eh, a diferencia de, los, de las publicaciones anteriores, se le plantearon una serie de exigencias, muchas exigencias que quisiera sintetizar como en... en como en tres líneas. En primer lugar, la idea era tener un registro, un testimonio de lo que estaban enfrentando a las mujeres en ese momento, eh, de la realidad cotidiana en la que estaban inmersas, ¿no? Y por lo tanto, era una publicación que debía reflejar la, la diversidad de situaciones y de, eh, de las mujeres a lo largo de todo el país. Era ya una condición bastante difícil de cumplir, digamos, porque teníamos que juntar un, un, un grupo de mujeres distintas, distintas experiencias, etc. En segundo lugar, eh, se quería poner de relieve la forma de hacer las cosas que, se, que quedara en evidencia, eh, qué sé yo, la expansión de las redes solidarias a lo largo del territorio, de alguna manera reflejar el que tejemos en conjunto, que las mujeres hacemos las cosas de una manera distinta. Entonces era importante que eso quedara como... Eh, en, en, en esta publicación por otro lado, tenía que ser una publicación que llegara a un público diverso, a la mayoría y, pero no solo eso sino que además esa mayoría se viese reflejada en la publicación ¿ya? entonces que al, al ojearlo, al verlo esa soy yo, eso, es, yo conozco eso, eso es parte mía ¿ya? Eh, por lo tanto tenía que ser un, un texto eh, o sea, una publicación atractiva con un, un lenguaje fácil eh, directo y que no se limitara a la palabra y al texto, sino que eh, tuviera otros lenguajes además. Y por último, y yo creo que la cosa más importante, era que, que fuese una publicación, una publicación que transmitiera esperanza, eh, que no fuera un reflejo de quejas, de situaciones difíciles, que además lo tenía que ser, pero que, que fuese como un, un, una publicación orientadora y propositiva destacando lo mucho que había que hacer y por lo tanto que finalizara con una mirada de futuro. Yo diría que eso en síntesis es el origen de, de la publicación. Eh, gracias María Teresa por, por ese marco y esa, esa introducción. Eh, Blanca, tú asumes luego la responsabilidad de este proyecto y, y al revisar ¿verdad? Eh, la publicación, nos encontramos con que eh, está conformada por distintos formatos, tiene distintas maneras, tiene distintos relatos, eh, algunas son artículos eh, muy convencionales, muy, muy, muy científicos de las ciencias sociales, otros son textos líricos, hay poesía, hay testimonios eh, de la vida cotidiana de las mujeres, como señalaba María Teresa, hay cartas, cartas abiertas, hay muchos formatos distintos que, sin embargo, eh, conversan muy bien eh, y se integran. Eh, eso es un desafío bien interesante como, como, como editora. ¿Cómo enfrentaste eso, Blanca? Hola, David, gracias por la invitación. Eh, bueno, no fue fácil enfrentar el desafío que, que me puso por delante Tere antes de, de que la relevara. Eh, Ina, yo creo que el, esto que convivan tantos formatos distintos, como tú mencionabas, dentro de la misma publicación y que sean capaces de conversar eh, en el producto final, eh, es una cosa que se fue dando en el camino. No, eh, no fue fácil eh, organizar ni coordinar a todo el equipo que participó dentro de la publicación al término de del trabajo contabilizábamos más de 100 personas colaborando activamente con, con la publicación y el gran desafío es que mucha gran parte de, de, de quienes nos colaboraron no pertenecían a la biblioteca y de alguna manera, y por esas cosas eh, que fluyen, eh, tuvimos la posibilidad de organizar a, a este grupo eh, en razón de las voluntades individuales que todos teníamos para trabajar en conjunto eh, teniendo como punto de partida, como bien lo decía María Teresa, el trabajo que, ha, que había hecho la senadora Muñoz con su equipo a, a propósito de la Agenda de Género. Y, y nada, el trabajo finalmente termina fluyendo y permite que un grupo tan heterogéneo y tan diverso eh, pueda fluir adentro, a lo largo de la publicación en estos distintos formatos, y que en alguna medida estos distintos formatos, o el interés de incluir distintos formatos, dentro de una misma publicación, reflejaba un poco lo que, que, lo que queríamos también como biblioteca. Tener el desafío de generar textos eh, en una modalidad diversa a lo que veníamos haciendo. Porque éramos conscientes que nuestro público se iba cada vez más ampliando y no era solo el público parlamentario, sino que era la ciudadanía en general la, la que podría interesarse por nuestras publicaciones y porque además lo, los modos de transmitir mensajes hoy en día van mucho más allá de los textos planos o de los textos que, que elaboran académicos o expertos. Y ahí también un gran desafío de pedir a los académicos y a los expertos precisamente que pudieran utilizar un lenguaje que fuera mucho más comprensible eh, y que pudiera llegar a cualquiera. ¿no? Y cuando hablábamos de cualquiera estábamos pensando eh, eh, no solo en, en un público femenino, sino que también en la diversidad de públicos, diversidades de edades, y que de una u otra forma al abrir, al ojear el libro se sintieran convocados por la propuesta que traía el libro. Eh, y por eso también se, se justifica el que hayamos incorporado estos formatos tan, tan distintos, ¿no? formas de comunicar mensajes tan diversas. Gracias Blanca. Sí, efectivamente, eh, es, es muy atractiva la, la, la, es muy atractiva la gráfica y es muy atractiva también este pimponeo entre, entre algunos textos más bien eh, académicos con otros de carácter casi lírico, con mucha, con mucha. Además, me, me, es, es interesante. Eh, los artículos que recogen los testimonios de mujeres del norte, del campo, de la playa, del mar, pescadora, eh, no sé, campesina, gente de las ciudades, eh, mujeres que trabajan en, en, el, en el mundo de la salud. Los testimonios son, eh, algunos son, son breves, pero muy intensos, otros son más, más con más detalle. Eh, es bien, bien interesante cómo, cómo se va eh, bordando, articulando, eh, el, la, la lectura es, es, es, uno podría pensar que es saltar ¿verdad? De, un, de, un, de un tipo a otro de formato, a la, vuelta de la, a la vuelta de la página podría ser como disruptivo, pero no fluye, eso es lo más interesante es natural y, y eso es una de las características más interesantes de este, de este libro pero también al revisarlo uno se da cuenta que eh, que hay a la, a, las, a la situación estructural, ¿verdad? Sistémica de, de, de desigualdades eh, que veníamos eh, eh, evidenciando y que se venía denunciando hace muchos años eh, con respecto al rol de las mujeres, a la inclusión, a la igualdad. Uno, uno ha percibido en el último año y medio prácticamente que la, la pandemia ha eh, precarizado aún más muchas de estas situaciones y se ha visibilizado respecto a, lo, a la situación de las mujeres en el hogar, que no han podido ir a trabajar, al cuidado de otras personas, etc. O sea, la mujer se ha visto, si ya estaba en una situación muy compleja de desigualdad, esta pandemia ha agudizado aún más esa situación. Y eso en el libro, de alguna manera, se, se percibe, se visibiliza, se queda, queda en evidencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, María Teresa, por ejemplo, respecto a esta... A esta, ...a esta situación de visibilización aún eh, en el libro sobre la crisis eh, de la pandemia... ...que ha agudizado toda la, la, la, la anterior, eh, anterior y antigua eh, sistema y situación de conflicto de la mujer en, en la sociedad chilena. Sí, yo, yo creo que, que, que tú tienes mucha razón y es como, como lo decía antes... Eh, uno de, de los objetivos de la publicación era justamente visibilizar, o sea, eh, poner, poner en palabras, poner eh, en evidencia una cosa que eh, estaba invisibilizada y que, y que se estaba eh, haciendo mucho más profunda a, a producto de la pandemia. Yo creo que eh, un gran aporte de la publicación es justamente eso, el, el visibilizar eh, en, en situaciones concretas en, en situaciones cotidianas a través de, de no la mujer, sino que la, todas las mujeres, las distintas mujeres las distintas realidades de las mujeres eh, visibilizar esto, esta, esta realidad que, que están enfrentando yo creo que puede ser un aporte importante para, de alguna manera, eh, integrar en la formalidad de, la, de las decisiones de políticas públicas, eh, en lo económico y en lo político, en, eh, este, este aspecto. O sea, un tema que no se, había, que no se hablaba antes, o sea, o sea, se hablaba, pero se hablaba muy en, en, en nichos muy especiales, pero que ahora ya es bastante más cotidiano y donde yo creo que esta publicación también aporta, no es lo único sin duda, es por ejemplo la crisis de cuidados, o sea, la importancia de las mujeres, la importancia de considerar los cuidados al tomar decisiones de políticas públicas en temas tan diferentes como transporte, trabajo, salud o educación, que no se veía eso, y ahora yo creo que está viendo, entonces en ese sentido creo que, que ha sido un gran aporte, un gran aporte eh, doloroso, porque eh, la pandemia ha sido dolorosa, pero bueno, una, una gotita puede haber sido esta publicación. Tere, eh, Blanca. No, a mí solo lo, lo que acaba de decir María Teresa, me gustaría agregar que yo creo que sí, profundizamos o logramos profundizar dentro de la publicación en estas brechas que ya teníamos conciencia, pero que no las teníamos... Eh, insertas dentro de pensar un marco normativo o políticas públicas considerando estas brechas, ¿no? Y en dos distintos ámbitos. Y ahí me gustaría agregar que quizás donde también el, la publicación puede significar un aporte es en que tradicionalmente hemos sido muy conscientes de las brechas que enfrentan las mujeres, sobre todo en el ámbito del mundo remunerado, la, la imposibilidad de ingresar al mercado eh, formal del trabajo, ¿no? Por el tema de, de, de la gestión del cuidado, ¿no? Pero hay una cuestión que todavía permanecía invisibilizada y que hemos intentado también relevar en la publicación, que es el impacto que tiene sobre la integridad y sobre la salud de las mujeres el llevarse esta carga. Eh, esta carga de la gestión del cuidado y de, de organizar, ¿no? De, de organizar el núcleo básico de, de cada una de las familias en Chile. Y ahí entonces para nosotros fue súper interesante poder indagar en cómo esto estaba impactando negativamente en, en ciertos aspectos de la salud de las mujeres, como en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que, que es un tema de, de larga data, pero también en un tema que recién ahora estamos siendo mucho más conscientes y de hecho muchos hablan de que la pandemia que se nos viene después de esta es el, el tema de la salud mental y es el tema de cómo el asumir este rol, este rol no solo de, de contención, eh, el rol no solo de contención, sino que también eh, el rol de, de cuidar a otros, ha significado que las mujeres muchas veces desplacen su propio cuidado, y entonces el tema de la salud mental tiene, tiene un foco dentro de la publicación bien importante. Creo que, que ese también es un punto en donde la publicación puede estar realizando un aporte o ayudándonos a visibilizar algo que está más o menos escondido. Yo eh, quisiera tomarme la licencia, dentro de lo que me ha gustado el, el libro, me gustaría eh, solamente eh, eh, leer un, un pequeño texto de una autora que ustedes incluyen, que, que se llama... Teresa Wilms, que es una mujer de hace un siglo, es una mujer de principios del siglo XX y que experimentó con, toda la, eh, con todo lo que puede significar haber sido eh, mujer eh, libre pensadora, escritora, eh, tremendamente emancipada para su época, ¿verdad? ¿Cómo, cómo habrá sido convivir en esa sociedad hace un siglo? Si hoy en día estamos preocupados por la situación de las mujeres en el país y en el mundo comenzando este siglo XXI, hace, hace 100 años atrás, esto era, esto era peor. Pero había mujeres que trabajaban, que, que se informaban, que además eran poetas y escritoras como ella. Por eso simplemente he querido hacer este paréntesis para leer un párrafo que a mí me, me gusta mucho y quería, quería además que quienes escuchen este podcast lo conozcan. Esto dice, obedecer, pero se imagina Miss. ¿Que soy un cuadrúpedo o un instrumento cualquiera? No, soy yo y digo lo que me apetece decir. Porque si no lo digo, la idea me hace cosquillas en la garganta. Además, es tan absurdo exigir que obedezca porque soy como el mar, el viento y el sol. ¿Qué ridículo sería, Miss, si acercándose al océano le pidiera que no se agitase? Si pidiera al viento que no soplace y al sol ponerse antes de tiempo. Y este, este texto está, está rodeado de otros textos, de otras mujeres, de otras poetas y también de mucha fotografía y también de muchos diseños, dibujos, lo que convierte a este libro en una, en una pieza muy hermosa de, de, de, de conocer, de revisar, de apreciar. Y eso es muy interesante. Es muy interesante, Blanca, tú que estuviste en la etapa ya del diseño final, eh, en darle cuerpo, ¿verdad? A esta publicación. ¿Cómo lograron esa esa mixtura, esa sintonía entre la gráfica, los colores, el diseño, eh, la fotografía? Y ¿quiénes también son responsables de esa de esa parte de este de este libro, Blanca? Bueno, como te lo mencioné antes David, eh, el libro se fue construyendo en base a una cadena de favores ¿no? y, en ese, eh, y en ese sentido logramos convocar a un grupo súper interesante de ilustradoras chilenas, algunas con mucha experiencia eh, y muy reconocidas, tanto en Chile como en el extranjero y otras que siendo viniendo del mundo de las artes o del diseño se embarcaron en la tarea y lo mismo también nos pasó con los fotógrafos con los que trabajamos en donde nada, hubo un trabajo que yo creo que, que, que la palabra secreta de esta publicación es el, el fluir, ¿no? porque lo bonito fue que al, al, los foto, al fotógrafo, a los fotógrafos, a Rayén y, y a Camilo, y a las ilustradoras los pusimos a trabajar solo en base a ideas, Ellos no, la, de hecho el trabajo de las ilustradoras que fluye muy bien con los contenidos, con los textos, no es algo que se haya generado post tener los textos estructurados, sino que al contrario, eh, a ellas las pusimos a trabajar desde un principio, eh, con, solo con ideas, con eh, aquellas ideas que queríamos abordar, pero que no sabíamos si finalmente los textos la terminarían eh, abordando y, y ellas echaron a andar su imaginación y fueron ilustrando a ciegas aquellos que ellas imaginaban dentro del marco de, de este de este libro eh, que estaba lleno de esperanza de crisis y de pandemia, como dice su título. Y lo mismo nos pasó en, en el ámbito de la fotografía. Fuimos generando fotografía al mismo tiempo que íbamos construyendo el relato. Eh, y cuando ya llegó el momento de, de ensamblar todo el material, el material fue fluyendo solo. Hubo un trabajo en equipo, hubo sintonía. Común y como te digo, esta cadena de favores en que todos teníamos el deseo de generar un muy bonito producto, un muy buen producto, y, pero que partimos no sabiendo mucho hacia dónde íbamos a llegar, ¿no? fue una aventura. Y ahí yo creo que hay que destacar mucho el trabajo de las ilustradoras, de Rebeca Peña, de Sol Díaz, de Nani Nanu, que es la más pequeñita de nuestras ilustradoras y que nos acompañó desde Costa Rica, o de Lorena Córdoba, que es además la, la encargada de eh, ilustrar eh, a través de un collage precioso la, la portada del libro, y de Rayén y de Camilo, que fueron nuestros fotógrafos, pero también destacar mucho el trabajo de diseño que se hizo dentro de la biblioteca, y ahí en el equipo de comunicaciones yo creo que, que hay un trabajo muy bonito y muy intenso, fundamentalmente de Cecilia Cortines, quien estuvo a cargo de pensar el diseño y dar un, una anilla base a toda la publicación. Y también, bueno, de David Manríquez, quien, es, quien nos ayudó a visualizar algunas informaciones que queríamos que se visualizaran de una manera más, más, más atractiva para el lector. Y ahí hubo un trabajo inmenso por parte de, de la gente de la biblioteca, especialmente Cecilia, ¿no? que imaginó en términos artísticos también la publicación, saliendo a lo que tradicionalmente habíamos hecho Perfecto, Blanca. Me queda súper claro. Qué bueno que mencionas a, a, a, a tanto profesional eh, que tuvo participación en, en esta idea, en este proyecto y resultó tan tan hermoso en los contenidos y en la forma eh, y en su diseño. Y me gustaría además recordar que eh, junto a este podcast vamos a incorporar, verdad, un link eh, en la red social de, de la biblioteca al cual eh, pueden acceder todos para poder descargar, verdad, este libro en una versión digital con todos los detalles que hemos conversado de gráficas de diseño y con toda la información y los contenidos eh, que hemos conversado así de manera muy general, pero que han permitido eh, hacernos una idea y sobre todo quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de los contenidos. Eh, yo los invito a todos que nos, nos escuchan en este podcast a bajar esta esta versión digital del libro porque es un tremendo aporte eh, tiene muy buenos contenidos, artículos, autoras y como hemos querido recalcar también muchos distintos formatos que los van a sorprender pero se leen de manera tremendamente fluida así que eh, yo estamos, bueno, concluyendo este, este podcast yo quiero agradecer a María Teresa Corvera Quiero agradecer a Blanca es ambas funcionarias de la Biblioteca, del Departamento de Estudios, de Publicación y Extensión, por su participación, por colaborar, por eh, contarnos la experiencia de este libro. Eh, esperamos poder comentar y, y tener pronto otras novedades eh, editoriales para poder eh, conversarlas, distribuirlas y que se conozcan. Muchas gracias a ambas por participar. Y bueno, mi, recuerdo que esta es una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional y los invito a que revisen también todas las demás redes sociales eh, de la Biblioteca, eh, Facebook, eh, YouTube, Instagram, eh, donde van a poder conocer muchos otros contenidos tan eh, interesantes como este. Y recuerden que va a haber un link disponible para poder eh, acceder a la publicación digital del libro Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia. Blanca, María Teresa, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad de este Radar BCN. Muchas gracias.